¿Y cuál va a ser el objetivo de las consultas? Llegar a opiniones claras que permitan una toma de decisiones en colectivo. Frente al conflicto, al final de cuentas, siempre va a decidir quién sea capaz de hacerlo. Que en este sentido, sí, el único derecho de voto existente en México, el derecho de veto existente en México, es el que tiene el poder federal. Pero que es que sea respetuoso de las opiniones articuladas, consensuadas, negociarlas y fundamentarlas de las comunidades. ¿Sí? ¿Creo más o menos claro el tema? No sé si alguien quisiera como agregar algo más. No, ¿Sí? queda mucho más tiempo, ya nos dar 15 minutos. Yo me, quedo, yo me quedo con una duda acerca de algo que viene de la ley de, de energía, donde decía que el presidente tenía el voto de calidad acerca de si era para beneficio social, el presidente decía si sí si va o no va. Entonces, si, si tengo una obra, como en este caso, con una consulta, y hay una, bueno, los de Puebla, los de Morelos, o otro tipo de obra, al final dice el presidente, pues yo tengo mi voto de calidad, y va. ¿Sí es sí, posible? Sí, sí, es lo que decía al final. Pues el derecho de consulta no es un derecho de veto, sino es un derecho preferente que obliga a la negociación. El único sujeto, Político que tiene derecho a de veto es el presidente. El, presidente. El, presidente, el presidente. Es el que tiene el derecho de decidir en el fondo vamos, y que vamos. para eliminar la necesidad de bueno, ese tema, pero uno de los argumentos que se utilizan para evitar llevar los temas a consultas son que son bienes estratégicos o son de utilidad nacional, que son decisiones exclusivas del presidente. Y me quedé, me quedé con todo acerca de lo que hablaba el jurista anterior, este, de la semana pasada, acerca de, lo, de los amparos y demás, eh, y de la posibilidad de que lo que es una consulta, lo poderoso que es la consulta, ¿cómo se podría proteger el instrumento ante toda esta barbarie de consultas chafas, que ni son consultas, o sea, sí si es una consulta pero de opinión, ¿cómo se puede blindar el instrumento de consulta diciendo... La consulta solo lleva estos datos que me está diciendo porque está en esta ley y todo lo demás no puede llevarse consulta. Y el que lleva consulta está violando la ley y tiene una sanción. ¿Es posible? Yo creo que es algo que se está construyendo. O si sea, sí, en el caso de la termoeléctrica de Morelos si sí hay un intento de ampararse frente a la decisión porque no se consultó a la comunidad. Pero el gran vacío jurídico es que no queda claro qué significa consultar. Ese es el problema, que no hay un procedimiento claro, ¿no? Porque, digamos que ahí, no, no sé si me explico, la, la oposición es, a ver, se si hizo una, yo diría, encuesta. Se levantó opinión. Levantando opinión dentro de los marcos generales, pasa como encuesta. Tan es así que en muchas comunidades de México las impuestas, como les decía hace rato, fueron foros académicos. Los que llega el especialista, llega el representante del Estado, llega el representante de la empresa, presentan los proyectos, los comentan entre ellos, la gente pregunta, y entonces esas preguntas y opiniones que hace la gente se toman como la consulta que se hizo en la comunidad. Se le presentó la información y la comunidad dijo su opinión sobre la información. O sea, parece sacado de un cuento, no lo estoy inventando, en realidad así funcionaba la consulta. Pero entonces ahí, bajo esa amplitud, esa ambigüedad de qué significa consultar, pues cabe todo. Una reunión normalizada en una asamblea es consulta. Sí, si sí, forma parte de un proceso ordinario de toma de decisiones de la comunidad, sacado del contexto en un político, es consulta. Pero hay... hay... Hay leyes que no, son, no fueron dibujadas por el Estado mexicano, pero como vimos, pues están los convenios que explican muy bien qué es la consulta. Entonces, no habría tal eh, dificultad de interpretación, ¿no? Eso es totalmente político, ¿no? Es totalmente político y la dificultad de interpretación tiene que ver con el tipo de documentos y de sentencias donde se han generado estas interpretaciones. Porque, si bien está dentro del convenio 169, la manera amplia, estoy de contigo, en los casos concretos, se ha ido delimitando el contenido de las obligaciones puntuales. En este caso de la comunidad de aguas Indie, me parece muy claro, porque se dice, a veces, se un mecanismo procedimental cualquiera, solo no le preguntaron antes de opinión a la comunidad. La necesidad de la empresa fue: bueno, que pues el proyecto ya está, ya se invirtió. Entonces la Corte Interamericana dice: ah, sí, pues entonces lo que está en el fondo no es en sí la consulta, sino la valoración sobre la toma de decisiones que se hace de la comunidad. Cuando no lo tomas en cuenta y aparte desvalorizas la decisión de la comunidad, ahora tienes que dar parte. Una decisión completamente política. Lo que habría que profundizar, yo tengo todavía como hipótesis bueno, no tengo toda la información suficiente para fundamentarlo pero me parece que la Corte y la Comisión Interamericana asumen que tiene un carácter político y está intentando, al menos en el caso de derechos de los pueblos indígenas hacer obligatoria jurisprudencia y documentos que no son obligatorios por ejemplo, en la resolución de casos Ahora está incluyendo las obligaciones de la Declaración Universal del 2007, la Declaración Americana, que son documentos orientativos y que ellos mismos se dieron cuenta de que eso se estaba sí, mira, está muy bonito, vamos a promoverlo, hacemos elecciones especiales, pero no es de ahí, son principios. Entonces la Corte dice así, pero cuando lleguen los casos acá, yo como. La estrategia. O sea, eso. Aquí le cortan al dedo, por favor. Pero la estrategia es. La comisión emite informes. Y la comisión tiene la particularidad de que no necesariamente tiene que estar constituida por abogados. Entonces un sociólogo que hace un informe dice, sí, lo jurídico es esto, pero lo sociológico incluye un espectro más amplio de lo que debería de ser. Entonces, si lo que debería de ser está... Resguardado en un documento no jurídico, yo lo incluyo como parte de la fundamentación del análisis que hay. Y esos informes, opiniones consultivas, etcétera, etcétera, porque también había una trampa, ¿no? Los estados decían, y ahí, consultas sobre qué significa el derecho a la consulta. A ver, comisión, dime qué es el derecho a la consulta y si cuando yo haga este proyecto voy a violar el derecho a la consulta. La comisión hace algunas publicaciones y dice, sí, efectivamente. Cuando tomaste ese proyecto, o sea, el de, a nivel de la los Estados qué tramposos son. De vuelta dice, ah, le cambio de esto y esto, y entonces si hago una encuesta generalizable para que pase como consulta. Y la corte interamericana se dio cuenta de que se estaba haciendo sin querer el trabajo sucio, ¿no? Entonces boté un poco la tortilla. Esto lo sé porque alguna vez platicé con alguien de la Comisión y me decía, ahora, eso lo tomamos como que si el Estado nos consultó, de verdad quería aclarar su obligación jurídica. A la hora de que un caso similar llegue, lo incluimos como algo obligatorio. Un criterio de interés legítimo también para el Estado. O Entonces sea, me explico: la, la estrategia ha sido bien complicada, bien interesante, ¿no? Esto que era una opinión, un informe, algo valorativo, algo que tú me preguntaste, yo sé que no tiene el valor de ser norma, pero si me lo preguntaste, voy a asumir que te interesa realmente saber el contenido entonces te lo meto dentro de las sentencias las recomendaciones porque ya me lo preguntaste, o sea, ya lo sabías entonces la sentencia ha sido bien complicada y esos documentos que no eran jurídicamente vinculantes se utilizan ahora, al menos para hacer una reglamentación de fondo en las sentencias y entonces algo que ya no era, que no era jurídicamente vinculante en la sentencia que en la jurisprudencia y eso sí es jurídicamente vinculante y obligatorio para los estados. O sea, se, han dado, se han visto bien inteligentes gracias a la presión de las comunidades indígenas. El caso de Chan, y no quería ponerlo Cherán utiliza la consulta en algún momento como herramienta para el proceso más interesante. Y se da cuenta del vacío legal. Hay una reforma, el Estado de Michoacán no sabe cómo interpretarla, el Estado mexicano está... Resolviendo la controversia constitucional, nosotros como abogados sí sabemos las obligaciones y como estudiosos del derecho, entonces metemos el caso y cuando la Corte solicite que se le aclare qué significa lo que estamos exigiendo, pues la que hagamos nosotros. Y la Corte no puede más que resolver lo que los especialistas le dijeron que tenía que resolver. Pero si eso lo contará Orlando. Que fue el encargado de hacer eso, Orlando Aragón, un poco más adelante, a finales de mayo. Y la estrategia es interesante, ¿no? no es como las nuevas comunidades ser saltado al Estado, que han dicho, a ver, el Estado no está cumpliendo, está super politizado, se está haciendo güey, entonces, pues voy a estar arriba y regreso Es una estrategia política. Si no me permites participar en lo local, participo en lo internacional y te obligo a tomar en cuenta mi participación. Es súper complicado, ¿no? ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo más. Bueno, no sé si respondía en realidad un poco a la, a la inquietud. Entonces, los apagos están sobre esa parte, ¿no? intentando o sea, hacer eso. Vale. Gracias. Gracias.